Bienvenidos amigos, estamos en Explorando Ando, ya regresamos de vacaciones y pues déjenme decirles que les tengo una super recomendación que está ahorita en cartelera, eh, se titula El gato con botas, su último deseo. Eh, vamos a empezar este programa de los gatos más famosos del cine. La película del gato con botas, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué la recomiendas? No sé si sabes el origen de este cuento que lleva uf, varios siglos circulando de boca en boca. Bueno, mira, El Gato con Botas eh, es una historia ya bastante antigua, data como por el del siglo XV aproximadamente, y ha sido retomada en diferentes versiones en el, en el cine. Ah, esta última, El Gato con Botas, eh, su última... Última Vida. Última Vida, Último Deseo se llama, el, el subtítulo. Eh, me parece muy padre, me gustó bastante la, la historia. Uh, más que proyectar la vida de un gato, considero que proyecta la vida de todas las personas Hay muchas personas que tienen miedo al compromiso, hay muchas personas que tienen miedo a enfrentar una realidad Y sobre todo a entender que no somos eternos eh, eh, Veo que la historia va en ese en ese sentido, porque aunque el gato tiene siete vidas Evidentemente ya al ya se parecer, las va, va, Pues ya le va restando, ¿no? Entonces, es como cada día a nosotros, cada día nos resta. Dicen, es que cada día vivo más. No, en realidad cada día mueres. O sea, vamos dejando eh, una estela de nuestra existencia y pues depende de nosotros qué color sea, sea esa estela y sobre todo qué tan eterna pudiera ser. Yo veo esa idea en, en esta película del gato con botas. Hay cuatro o cinco situaciones que, que sí te ponen a considerar la existencia y bien manejada, bien manejada porque va dirigida a un público infantil, entendiendo un público infantil niño, ¿no? Uh -huh. eh, que quizás, eh, o por lo menos cuando yo fui a verla, pues los niños se reían de lo chusco o de las escenas chuscas, eh, creo que eso es lo único que le llamaba la atención o le llama la atención a un niño de tres años o de cuatro, de cinco, incluso de seis, que todavía no procesan bien la información y no logran entender algunas de las circunstancias de esta película. ¿Tú, ¿Tú la viste? La recomiendo, sí, por supuesto que la recomiendo, por dos razones. Porque es una película que es ambivalente, es tanto para niños como para adultos. Para niños porque trae mucha aventura, no es una película que se estanque o sea lenta y es de fácil comprensión para un niño, pero también es una película interesante para los adultos porque habla de los patrones, ...de los traumas infantiles que muchos adultos no hemos podido superar... ...tales como la ambición, el coleccionismo... Eh, ...porque a veces estamos anhelando cosas que creemos fuera de nosotros... ...y en realidad no vemos qué hay hacia adentro de nuestro alrededor, de nuestra familia... ...me encantó la historia y el personaje de risitos de Oro... Todos conocemos ese cuento, nos lo contaron muchas veces en nuestra infancia. Una niñita chiquita llega a la casa de la señora Oso y, dice, y ve tres sopas, tres caldos de sopas servidas. ¿Quién y, se comió mi comida? Y, y prueba la primera y dice, ay, esta sopa está muy fría, no me gusta. Va a la segunda, ay, esta sopa está muy caliente, no me gusta. Y la tercera, pues se la termina. Igual va a las camas, dice, ay, esta cama está muy dura, no me gusta. Va a la otra, esta es demasiado blanda, no me gusta. Y a la tercera, es así le gusta. Y así, ¿no? Pero, ¿qué pasó con esa niña de Rizos de Oro que se quedó con la familia de los osos y fue criada por osos? Bueno, pues en esta película del gato con botas lo vamos a descubrir. Y vamos a descubrir también que muchas veces no los personajes lindos y amorosos y que nos causan ternura, pues se vuelven los villanos del cuento. Maru, me recordó. Ay, perdón. ¿eh? Sí, dime. <ríe> bueno, chiste local. Un chiste pero, local. Pero también los, los buenos se vuelven malos y los malos pueden ser llegar a volverse buenos. Pero eh, yo considero que no hay ni bueno ni malo. Al final actúas en base a las circunstancias de la existencia y efectivamente de tus deseos cumplidos o no cumplidos. Es decir, el fracaso de tu sueño de vida. Tienes razón, Ricitos de Oro juega un papel muy importante en esta historia. Y aparte la dobla una una pues una pues actriz eh, que parece ser de origen argentino, o al menos el acento es argentino. Entonces eso le da una comicidad y otro sentido interesante. Sí, la verdad es que sí... Uh, mezclaron perfectamente la historia del gato con la historia de Ricitos. Con la historia y, del niño que probaba las tartas. Con la historia <risa> del niño que probaba las tartas. Y coleccionaba todos los eh, animalitos y objetos mágicos que había en su mundo, ¿no? Porque él no tenía magia, pero le atraía la magia. Entonces, se dedicó a coleccionar y coleccionar que la alfombra mágica, que las hadas, que los cuernos de unicornio y bueno. Sí, la verdad es que es una una comedia terrorífica, eh, porque al final tiene... <risa> Comedia terrorífica. Es que tiene partes de terror. Oye, no me digas sí. que no te da miedo ver ¿El a... El lobo. El uh, lobo. Me recordó, buenísimo. ¿sabes qué? El juego que jugábamos de niños, todos los que to aún pertenecían a la generación millennials que no nos entreteníamos con tabletas ni con celulares a los 3, 5 años, sino que jugábamos juegos y había un juego que decía... Eh, jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está, porque si el lobo aparece, a todos nos comerá. Bueno, creo que nos está robando, nos está robando <risa> esos juegos, las cebollitas, Doña Blanca, eh, el famoso piedra, papel y tijera. Bueno, todos estos juegos, ese lobo está muy bien expresado. Eh, ¿te, da, ¿Te da miedo el lobo? Claro, porque aparte le dieron un simbolismo eh, real que significa la muerte, o sea, y, y de verdad, ¿a quién no le alcanza en determinado momento ese, esa sombra que, pues sí, de, de cierta manera oscurece pues tus aventuras? Dices, ay, quiero hacer esto, pero ¿y sí? ¿Y, sí? Y, y pues prácticamente este personaje le está pisando los talones al gato con botas y pues él ya no se puede dar el lujo de ser tan aventurero porque ya está a, al borde de su última vida, y pues necesita conservarla. ¿Pero qué va a hacer con esa última vida? Sí, es un reto. Es, al final es un reto de vida. O sea, está muy interesante la También película. habla de la mediocridad cuando la mediocridad. va a la casa de la señora que tiene cientos de gatos y dice, aquí termina mi dignidad. <ríe> esa es una fr esa, esa frase parte, célebre. Esa parte de la historia es buenísima. Claro, porque habla, o sea, si lo trasladamos al mundo humano, pues habla de los indigentes que viven de la car caridad, que no se esfuerzan por hacer algo por ellos mismos y están a lo que a expensas de lo que otros les El den. El perrito que con conoce ahí, que le dice, oye, yo no soy gato, bueno, me disfrazé, pero bueno, aquí estoy. <risa> Ay, sí. Y a mí me aventaron y pues jugamos a las escondidillas y nunca me encontraron. O sea, esa, esa Me encanta el personaje, o sea, se robó la película El Perrito, es un personaje pivote, es un personaje secundario que ¿Ya viste da viste como si es comedia Impulso. terror? Sí, ah, es ¿verdad? comedia <risa> terror, claro. Nosotros como adultos lo entendemos, a un niño le da gracia, pero sí, o sea, trae muchas cosas de fondo que son interesantes tanto para niños como para adultos y de todas las edades. Y claro, si eres un adulto consciente y le explicas el significado de cada uno de los aspectos a, a un niño chiquito, pues le puedes abrir sus horizontes. No, ¿no? más gatos. Eh... Sí, por supuesto. Tenemos un clásico de 1978. En Estados Unidos se estrenó en ya, 1970, ya. pero en México tardó ocho años los en llegar. Los Aristogatos. Los Aristogatos. Así es, es. Aristógatos. Aristógatos. Bueno, eh, pues vienen de la aristocracia y también sí, de los gatos. Eso. Entonces, ahí la aristocracia de los gatos de la madame. Aristócrata y gato. Aristógatos. <risa> Aristógatos. Este, pues, eh, esta duquesa, es, es una animación que sin duda alguna todo niño debería de ver alguna vez en su vida. Eh, duquesa, Marito, Luz, eh, Merlios, Berlioz, y eh, el. Tomás O'Malley, Tomás O'Malley. sí, fíjate que yo recuerdo esta película de los Aristógatos, eh, la fuimos a ver, eh, si mal no recuerdo el cine, te Estoy hablando de 1978 Tenía yo una edad muy corta, no lograba entender como, aristogatos. como un gato, como un gato, ese no es ese, no, no, esos no son cabina, ese es de, ese es de quién, ese es de Alicia en el país de las no, maravillas, el es el, el Cheese ¿no? Sí, los aristógatos, por favor, para identificarlos. este, Lo fuimos a ver al cine y yo, pequeño, no lograba entender como un gato pues podía hablar. Pero bueno, al final ya me explicaron que era una película y que en las películas todo se vale. Bueno, fíjate que de esta película, a mí el personaje que se me hace el más simpático es el gato jazz. No sé si todos quieren… Todos quieren ser un gato. Jazz. Básicamente era un, un musical. Los Aristóteles sí, era un, un, es... un, un... Pero es, una todavía idea era de, de los buenos musicales, de los musicales que no aburren, de los musicales que tienen buen ritmo y buena letra. Entonces, me, me agradó bastante. Tenemos en pantalla al a gato de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si... Así quieres... es, es el gato de Alicia en el País de las Maravillas. El director fue Clyde. Jerónimi en 1951 se estrenó esta película y fíjate que hay una frase que todo el mundo dice cuando va a tomar fotos que salió precisamente de este gato She's Shire que es eh, sonríe como as Cheese eh, pues es viene de su sonrisa de, del cuento sí. de Alicia de las de Alicia en el País de las Maravillas ya yeah. Un gato muy psicodélico, definitivamente, como la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Y posteriormente, bueno, el director de Tim, Tim Burton, pues le quitó los colores rosados y el gato quedó gris con negro. Rayas. Tim Burton era muy, muy, muy, pues muy blanco-negro, no no, uh -huh. no me gusta, dicen que es un genio. Pero tú opinas cosas distintas, Ok. Eh, después Los Aristogatos, justamente de 1970, se estrenaron en 1978, ya hablamos el de ellos. Y en el número 7 encontramos al gato que justamente hablábamos al principio, Orión, que es eh, tiene una función muy específica en la primera película de Los Hombres de Negro, ya que el gatito porta en su collar una canica. Y esa canica se supone que es una galaxia por la cual la cucarachota y están en casi al borde de una guerra este, universal, todos intergaláctica, los intergaláctica sí. todos los extraterrestres. Sí, yo supongo que este gato si era real, pues digo, yo quiero creerlo, no no lo sé, no tengo el dato pero eh, la historia se basa justamente en encontrar a la, la galaxia la de galaxia orión. que está en el cinturón de orión y el cinturón pues es el, el collar el collarcito de <ríe> y este el gato se llama orión se llama orión entonces eh, se reduce a una búsqueda interminable cuando el gato ahí ahí andaba ¿no? ahí andaba en su bueno su primer dueño que era un viejito que era gobernado por un mini extraterrestre, llega a la morgue, en la morgue hay una escena bastante cómica con Will Smith y con esta policía que, bueno, esta forense, médico, médico -forense, forense, que le está así como que tirando la onda a Will Smith, «Quiero que veas algo debajo de mi falda». Así de, de lanzada, «Estamos, nena, vemos sí, despacio». Como... Y, y le dice «No, es en serio, quiero que te asomes». Y Will Smith, pues, no capta, ¿no? Que tiene a un extraterrestre cucarachota amenazándola. Sí, sí, ese gato me parece interesante. Eh, ¿Otro gato, Fanny? Eh, tenemos al gato que se llama precisamente Gato y que sale en la película Desayuno en Tiffany's, eh, interpretada por Andrew Hepburn, una de mis actrices favoritas de todos los tiempos. Esta película es este de 1961, y bueno, el gato también juega un importante significado dentro de la película, ya que simboliza a ella misma que bueno, dentro de las fiestas y el ambiente social, se pierde un poco y cuando se reencuentra, pues encuentra a gato y llora y en la lluvia lo abraza y dice, ya te voy a cuidar. Andrew Hedwig eh, sufrió bastante en su vida, tuvo enfermedades, hay que recordar que escapó de la primera, segunda guerra. De la segunda guerra mundial, segunda ella guerra. iba a ser bailarina, sin embargo, bueno, por azares del destino, llegó a Hollywood, hizo un casting y de ahí al estrellato. Y terminó, bueno, de allá cuando no no este, no grababa, fue mmm, representante de la ONU. Ajá, sí, este se dedicó eh, a toda su vida a, embajadora a ser de embajadora de la ONU. Con motivo de eh, la alimentación o ¿no? para atacar el problema del, del, el hambre. del hambre en, en África. El mundo, ¿no? Porque ella sufrió, uh -huh. sufrió de hambre en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que tuvo eh, afectaciones a su salud y, y falleció no, no, no, muy, no muy grande, ¿no? Uh -huh. Sí, falleció este, como a los 68 Promedio, años. Por medio, ¿no? ¿no? Eh, después de el gato de desayuno en Tiffany's, tenemos al gato de Coraline. ¿Cómo olvidar esa, esa animación también un tanto terrorífica? Yo diría que no es para niños o al menos no de todas las edades. Nunca me pareció para niños la película de, de, de, de Coraline. Coraline. Sí, ese gato de Coraline, este, pues es eh, oscuro, es color negro y eh, pues es uno de los gatos también más famosos. Eh, también vamos a hablar de una película de acción que es… Eh, ese es el gato de Coraline, ¿no? Ajá, ese es el gato de, de Coraline. Es el collage de todos los gatos que hay en, <risas> en el cine. Pero ese es de Coraline, no, no me parece infantil. De hecho, la historia nunca me parece infantil. Ay, oh, este, eso de… se me hace muy terrorífico eso de que los padres quieran coserle botones a su hija en lugar de ojos para que se quede ahí en ese mundo paralelo para siempre, es algo muy, muy terrorífico. ¿Otro gato aparte del de Coraline? Eh, tenemos al gato de la película El Padrino. Este famoso gato, eh, fíjate, Jorge, que eh, cuando estaban haciendo las grabaciones, este… Eh, ese gato estaba rondando los estudios, entonces eh, querían que el padrino tuviera una acción que realmente lo hiciera ver como una persona tranquila, pero con mucho poder. Y pues el director eh, decidió, Martínez Scorsese, decidió este, darle el gato para que lo estuviera acariciando mientras decía su diálogo y la escena gustó bastante y el gato quedó. Sí. sí no lo... estaba planeado, pero... Quedó, andaba por ahí por los pasillos del set y dijeron, este es el gato. Oh, excelente, bueno. Fíjate que sí, después ya El Padrino 2 y 3, todo el mundo fue al cine a ver al, cómo actuaba el gato, no fue. Y bueno, no lo contrataron de nueva cuenta en, en las otras versiones al gato. Fíjate que hay una película de acción que también seguramente has visto y te encanta, es la película Alien… Y esta película eh, también saca a un gato bastante interesante, de hecho se lo come el alien, pero el nombre del gato es Jonesy. No ¿Sí se lo, come, se lo sí, come? Sí, se lo come. De hecho, por eso se salva ella. Bueno, sí, sí recuerdo que se lo comía. Ah, ya, no, no recuerdo, ¿eh? pero sí sale el gatito y me gusta, me gusta alien. Eh, una, buena, una buena película. Película una de buena suspenso, historia, terror, suspenso ciencia ficción. terror, ciencia ficción. Muy bien lograda para ese entonces. A mí me, me gusta bastante la película. Y fíjate y sí, que… El gato, ¿eh? No sé por qué será, pero la mayor parte de las producciones de estas películas prefieren la misma raza de gatos. No sé si has visto que no varían mucho a gatos blancos o gatos siameses, excepto los gatos siameses de La Dama y el Vagabundo, pero casi todos son amarillitos de rayitas. Son sí. la misma raza. Y eh, tenemos también al gato de Pinocho, llamado Fígaro. ¡Ay, qué ternurita! ¿Te acuerdas cómo juega con el pececito? A mí se me hace entrañable este gatito, eh, que realmente no habla, porque dentro de la película de Pinocho no habla, pero juguetea y con eso, no sé, te roba la... No sé, la emoción. Bueno, pero en la versión… Esta es, este es en la versión… Sí, de, esta es la versión de 1940 de, de Walt, Disney, de Walt, Disney, no, de Walt por Disney, por supuesto. No, Fue un elemento que eliminaron en la película de Guillermo de del Guillermo Toro. Guillermo del Toro, ¿no? No sale, no sale… No, no sale ningún gato. No sale el gato, ¿no? Eh, otro, el gato, otro gato, porque vi un collage muy amplio de, de gatos. Así es, está el gato de la película El Gato, esta película que es bastante psicodélica, como de art pop, porque la, los vestuarios, la ciudad, todo en sí está ambientado como en un universo de pop art, así bien colorido y eh, pues este gato se llama Gato y se dedica precisamente a enseñarles a los niños sus responsabilidades y obligaciones. A mí me gusta mucho esa película El Gato de Cat, me, me encanta porque tú dices tiene mucho colorido y también trae una gran, una gran historia de reflexión y de madurez, para para, los, para niños. los niños para que aprendan a limpiar está, la casa está muy mafufo no está está muy sí mafofo. está raro bueno sí está el gato es demasiado grande casi del tamaño de un adulto sí. pero sí, pues creo. ya vimos que sí hay gatos tan grandes o sea, mal lo... ese canino americano en la vidriera Así dice. este qué más eh, los Maine Coon son bastante gatos bastante grandes y pueden llegar a, a costar bastante bastante dinero como unos 10 mil pesos o quizá más si o quizá más más dependiendo otros gatos si si cambiamos las las imágenes porque nos atoramos con el gato de Pinocho eh, pues vamos ahora con el gato de Stuart Little llamado Pelusa este entrañable gato blanco eh, esponjadito que hace como su personaje de villano, Ay, pero… Mero, ese gato. ¿Sabes? O sea, no creo que sea tanto un villano, creo que simplemente está obedeciendo a sus instintos, pues los gatos comen ratones, Stuart Little finalmente es un ratón, entonces pues es difícil dominarlos, ¿no? Pero es un gato como bastante serio, bastante taciturno y bastante… No sé, no sé qué. Bueno, lo que pasa es que siempre es complicado entender las historias del cine. O sea, ¿quién puede aceptar que tiene un hermano ratón? <risa> o okay, que dos este humanos eh, van a tener un hijo ratón. Tener, tienen, por eso, tienen un hijo ratón y además este ratón es amigo de un pajarito, parece un canario. Y el pajarito y el canario están platicando, en su caso conocen y tienen alguna relación con un gato. Entonces, eh, eh, bueno, habría que, que ver que este gato al final no es malo porque también defiende defiende a, a Stuart Lidl en una aparte sí. que defiende su territorio al principio también eh, defiende a ya cuando Stuart de otros Lidl, gatos ya cuando, cuando lo siente parte de la familia uh -huh. no entonces sí ese gato también tiene ahí un, un, una palomita actuó muy bien este no sé, si fue muy bien. no sé si fue nominado pero lo recuerdo bastante con en, en Stuart Lidl, no Fíjate que también tenemos otros gatos que han salido, por ejemplo, en Ghost, La Sombra del Amor, que es este, pues eh, son personajes secundarios, sin embargo, salen a cuadro. Y eh, también tenemos el gato de la película Gato Negro. Es un gato negro, evidentemente, es una película ya de bastantes años. Y otras eh, películas también han metido gatos, como por ejemplo el gato de Babe, El Porquito Valiente, esta señora que tiene una granja y bueno, también tiene un gato. Este, el gato de El Capitán América, que se llama Goose, eh, que también tiene bastante similitud con el gato de los hombres de negro de Orión, eh, es como de la misma raza y tiene bastante parecido, no sé si haya sido el mismo, pero se parecen bastante. Y eh, no sé si tú recuerdas algún otro gato que se nos haya ido en esta lista de los gatos más famosos del cine. Bueno, mira, um, ya en el cine en el cine mexicano, recuerdo de momento, La noche de los mil gatos, donde salió Hugo Stieglings, una ah, película de, de terror de, de un tipo que tiene ahí un cierto conflicto y va coleccionando a las mujeres, y les corta la cabeza, guarda las cabezas y el cuerpo se los da a comer a los gatos. Esa, esa oh, película por Dios, esa está película está terrorífica, suena oh, terrorífica. Suena muy bien, suena muy bien. Es este La noche de los mil gatos con Hugo Stiglins. Otra película de gatos también es más oscuro que la noche. Sale, si mal no recuerdo, Susana Dos Amantes, que no tiene mucho falleció. Eh, Lucía, Lucía Méndez, um, no recuerdo las otras actrices, pero pues la historia. Se narra a partir de, de que muere alguien, deja una casona, pero es dueño de un gato, de Becker, ¿no? Becker el gato. Entonces, eh, está también, es de terror, es de terror esta película mexicana. Recuerdo de momento esos, esos dos gatos en, en el cine, ya gatos más, más de terror eh, personificado, ¿no? Ya de, de seres eh, humanos que, que actúan. Pues sí, Fanny, por esta vez, y, y no mostraste tu... Ah, bueno, amigos, esta es la cubetita que eh, obtuve al ir a ver mi película, la, bueno, la película del Gato con Botas. Ya lo saben, el Gato con Botas es un cuento muy antiguo, hay muchísimas versiones. este Esta última película, que es el último deseo del Gato con Botas, muy recomendable. Pues muchas gracias. No olviden suscribirse al canal, seguirme en redes sociales, poner, comentar, claro, si consideran o recuerdan de alguna película que nos haya faltado nombrar y quieran que la comentemos y la mencionemos, escríbanlo en los comentarios. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.